Buenos días, vamos a comenzar. Bueno, muchas gracias por venir. Muchas veces cuando organizamos sesiones y reuniones o ponencias de este tipo, eh, la gente dice, no, vengo solo por, por los créditos ¿no? que me van a dar. Yo espero que, que hoy no sea así, porque tenemos ante nosotros a una gran eminencia en el mundo de la fisiología del ejercicio, eh, es de Santiago de Chile, de la Universidad de Finisterre, dirige pues, grados, doctorados, eh, laboratorios de fisiología y a nivel mundial es una persona súper reconocida. La verdad que tuvimos la suerte de encontrarnos hace un año en un congreso en, en México... Y, bueno, aunque yo ya le conocía por las redes y por las publicaciones eh, que había realizado, bueno, pues la verdad que congeniamos bien y les invitamos a, a venir aquí a la universidad, a dar un par de charlas y, sobre todo, lo más interesante, bueno, pues a, a poder colaborar de forma conjunta la univers su universidad y nosotros, tanto para alumnos de posgrado como alumnos de grado o como, bueno, pues para poder hacer estancias aquí o allí, ¿no? Entonces, yo creo que Creo que a las once y media así os vais a tener que ir porque once y media, once menos cuarto para poder llegar a la clase. Así que yo no quiero perder más tiempo. Entonces os presento al doctor Germán Biden-Binden, siempre. Binden. <risa> siempre estamos así, Binden, y que nos va a hablar, eh, como veis ahí en el, en el título sobre la parte de las ciencias del deporte, ¿no? En el mundo de, de la salud y el rendimiento deportivo. Eh, si alguien se queda con ganas, mañana por la mañana, mañana por la mañana a las 12, creo que está bien. Tenemos otra charla que es eh, del estilo pero bastante con más profundidad, no, más en otros temas un poquito más complejos. Pero si a alguien le interesa ir, pues que sepáis que también estáis invitados a, a ir. Pues sin más, muchísimas gracias por venir y aquí estamos a tu disposición. Bien, muchas gracias doctora Mendoza. Para mí es un agrado estar acá. Eh, no hay elemento más importante el medio universitario que, que la colaboración. La colaboración en el área de la ciencia, en la colaboración en el área de la docencia, en el área de la extensión, de la vinculación con el medio, eh, forma un, una característica especial en el medio universitario, el fenómeno de la colaboración, que no se encuentra muy, muy, muy cercano en el mundo privado, en el mundo de las empresas, pero es un pilar fundamental la colaboración científica, el poder crecer, la entrega de conocimiento, sobre todo desde el punto de vista internacional. Yo vengo llegando justamente también a un clase de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica, donde también soy profesor, y, y no hay, un, hay un intercambio, algo entretenido, algo saber qué se está haciendo en el otro continente, qué se está haciendo en, otro, en otros países, y justamente es el principal objetivo que, que hemos querido instaurar a través de estas charlas, estas dos charlas el día de hoy y el, el día de mañana, la manera de que ustedes conozcan lo que estamos haciendo y yo poco a poco también voy a enterarme de las cosas que ustedes están haciendo y así poder colaborar y poder hacer crecer el área de las ciencias aplicada a la salud y al rendimiento deportivo tal como aparece en el enunciado de mi, de mi conferencia. Así que quiero agradecer la hospitalidad, quiero agradecer la invitación. Eh, este tipo de iniciativas nos enriquecen a todos. Para mí es un gran aprendizaje también estar aquí con ustedes. Y espero que también pueda contribuir al conocimiento en las distintas áreas de desarrollo que nosotros hemos tratado de desarrollar en Santiago de Chile. Voy ¿Se escucha? ¿Aló? ¿Se escucha? Se escucha mejor de ese, ¿no? Pero bueno, voy a tratar de eh, empezar con una pequeña introducción a lo que nosotros estamos haciendo en Chile a través de una escuela de fisioterapia, una escuela de kinesiología, en términos de pregrado junto con una creación de varios programas en posgrado eh, que incluye programas de doctorados, programas de magíster, algunos diplomas que entrega la universidad en las diferentes áreas de las ciencias del ejercicio. Y eso está, aplicado, está vinculado al área de desarrollo institucional y que tiene un sello característico que es la investigación como pilar fundamental de desarrollo tanto para eh, la escuela de pregrado como también una serie de programas de posgrado dentro de los cuales también eh, están sujetos a normativas gubernamentales en los cuales nosotros también tenemos que regirnos ante una necesidad país y esta necesidad país, hoy día la ciencia la salud, por lo menos en Chile, yo creo que también a nivel mundial, y acá en España, se requiere eh, personales, eh, personal capacitado, capital humano avanzado en el área de la ciencia de la salud que permita desarrollo no solamente del área educativa, sino también el área de la clínica, en el área de los hospitales, eh, que necesitan personas que sean capaces de poder eh, trabajar con personas con alguna patología. Y eso eh, nosotros lo hemos venido desarrollando los últimos 10 años, incluso ahora 12 años, comenzamos el proyecto el año 2010, a través de programas de magíster, programas de diplomados, por ejemplo, tenemos el diplomado en medicina deportiva, que es un diplomado exclusivamente para médicos. ¿Ya? Tenemos otros que tienen vinculación con Fisiología del Ejercicio, que es un poco lo que vamos a ver el día de hoy, incluso para personas con estado de embarazo y posparto, en niños en diferentes estados, también programas vinculados a la parte de envejecimiento. Eh, y el Doctorado de Ciencia del Ejercicio, que es, el programa que es el primer doctorado de nuestra universidad y que escogió eh, esta área porque creemos que es multidisciplinaria, donde interactúan nutricionistas, fisioterapeutas, Fisioterapeutas, eh, licenciados en ciencia de la educación y médicos, todos con el objetivo de desarrollar el área de la ciencia y el ejercicio. Nosotros, o yo me vinculo principalmente con tres líneas de investigación: metabolismo y fisiología celular del músculo, que tiene que ver con vías de señalización celular, que la veremos hoy día, pero de manera muy rápida. Compuestos bioactivos y actividad muscular, que es otra línea en la, que, en la cual nosotros estamos buscando algún componente natural que tenga un impacto en la actividad muscular y en la línea que es la más, a lo mejor, cercana a ustedes, que es rendimiento físico y deportivo. Justamente comenzaremos con esta línea a través de diferentes... Eh, Publicaciones que nosotros hemos desarrollado los diferentes años y que fue la principal línea de investigación al comienzo, porque es una línea, entre comillas, económica. Se necesita tener contacto con el mundo deportivo, necesitamos tener <risa> eh, vínculo con el medio. Y la primera publicación hecha en casa, que le llamo yo, fue el año 2015 y que fue hecha en la Selección Chilena de Fútbol. En ese tiempo nosotros teníamos cierto vínculo con la selección y les medimos eh, en la saliva de los jugadores de fútbol de la selección chilena, de todo eh, todos los que conocemos, Alexis Sánchez, Bravo, etc., antes y después de eh, un partido de fútbol, en la saliva se encuentran una serie de información, por ejemplo, los niveles de cortisol, de testosterona, IgA, y monoglobina A, que tienen un impacto sobre el sistema inmune. ¿Y que lo que qué es lo que nosotros obtuvimos? es que los niveles de cortisol no se modificaron demasiado en estos jugadores de fútbol, era un partido amistoso, Chile ganó 4-0, un país europeo, por lo tanto, no, el impacto desde el punto de vista del cortisol no fue tan tan tan tan, eh, tan importante. Los niveles de testosterona disminuyeron, pero vean acá, IGA, IGA es el, la principal defensa de la, área, de, la, de la parte superior, de la vía aérea superior, es cuando el primero que sale a la defensa, cuando hay un patógeno que quiere entrar al organismo. Luego de un partido de fútbol, estos jugadores muestran disminuidos los niveles de IGA. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que estos jugadores, después de un partido de fútbol, deben tener procesos de recuperación, que incluye descanso, que incluye recuperación física, psicológica, y que no se vayan a la discoteca, que habitualmente van, porque efectivamente ahí están, entre comillas, con un sistema inmune eh, más pobre y que pueden contraer cualquier enfermedad, ¿ya? si tienen contacto con algún tipo de patógeno. Y eso también demostramos que estos niveles de IgA, esta, estos defensores de la vía aérea superior, estaban directamente relacionados con los niveles de testosterona previo y posterior. Aquellos que tenían niveles de testosterona mayores, eran los que tenían mayor cantidad de IgA, y así viceversa, aquellos que tenían menos cantidad de testosterona al inicio y al final, tenían menores indicadores de inmunoglobina A, por lo tanto, eran los que estaban más propensos a contraer alguna enfermedad. Y también vimos de que los niveles de testosterona, posterior al partido, eh, estaban relacionados con la distancia recorrida, medido a través de GPS y estos jugadores que eh, recorrían mayor distancia durante un partido eran justamente aquellos que tenían mayores cantidades de testosterona. Entonces al parecer eh, indica que hay un proceso catabólico debido a una disminución de la relación testosterona-cortisol debido principalmente a una disminución de la testosterona y que eh, esa, esos niveles de testosterona podrían de cierta manera influen influenciar eh, la función inmune. Lo mismo lo, lo hicimos con, las, con el equipo eh, un, un equipo de fútbol Colo Colo en el fútbol femenino en ese año que justamente ese equipo salió campeón de la Copa Libertadores femenina aquí tenemos a Christian Endler que en ese año estaba levantando la copa hoy día es la mejor arquera del mundo que está en Lyon eh, y que en Francia y que medía y les medimos los niveles de cortisol testosterona y varias otras cosas más en dos finales del año jugaban de local y de visita. Entonces, el primer partido, Colo Colo, este club eh, que está en Santiago, jugaba de visita y el segundo partido de local. Y vemos que el primer partido indujo niveles mayor de cortisol, imagínense que tenía que jugar la final del campeonato, por lo tanto, posterior al partido, tenían niveles de cortisol mucho mayor. Y más elevados que el caso de los hombres. ¿Se acuerdan que los hombres no modificó los niveles de cortisol? Posiblemente porque era un partido amistoso. Pero aquí en la competencia aumentó los niveles de cortisol, pero fue mucho más en el primer partido que en el segundo partido. ¿Qué pasó el primer partido? Colo lo de visita ganó 4-0. Ya tenía cerrada la llave. Y el segundo partido indujo mayor aumento de cortisol, pero mucho menos que el primer partido porque ya tenía la copa ya la tenían casi ganada. Y eso tiene un impacto en los niveles de estrés, en este caso estrés fisiológico, medido a través de este parámetro que es cortisol. En el caso de testosterona, que es un parámetro del punto de vista más físico, vemos que indujo los mismos cambios. Y justamente, según lo que nos dice eh, la tasa, en eh, la escala de Borg y también la, eh, el sistema de GPS, desde el punto de vista físico recorrieron los mismos kilómetros y las mismas distancias en el primero como también en el segundo partido, medido a través de los niveles de testosterona. ¿Y qué ocurrió? A diferencia de los hombres, las mujeres no se modifican los niveles de inmunoglobina A, es decir, ellas sí podrían ir, irse de fiestas porque efectivamente su sistema inmune no se encuentra eh, más pobre que antes del partido y eso está dado también, eh, bueno, justamente nuevamente, los niveles de testosterona y cortisol, la relación testosterona-cortisol, el primer partido, vean, es donde indujo mayor estrés fisiológico que el segundo, debido justamente a una variable del de punto de vista del marcador. Entonces la fisiología aplicada al ejercicio, hay que considerar también desde el punto de vista del rendimiento y que esto es justamente competencia, no es distinto a hacerlo en el laboratorio. Esto es realidad y la realidad también incluye aspectos como, eh, como el estrés debido a, un, a una competencia o al estar jugando de visita o de local. Justamente también los niveles de testosterona posteriores, eh, están relacionados en el caso de la inmunoglobina A en, eh, en las jugadoras, al igual que eh, en el equipo de la selección chilena de fútbol, y eh, los niveles de cortisol también a través de una escala de percepción del esfuerzo, mientras mayor la escala de percep percepción del esfuerzo, mayores niveles de estrés fisiológico. Eh, aumenta los niveles de cortisol, a diferencia del de, eh, caso de los hombres, este, el aumento del testosterona podría prevenir el, la disminución de los niveles de IGA causado por el ejercicio físico en mujeres, como se vio en el caso de los hombres. Incremento del cortisol y, como consecuencia, la disminución en la relación testosterona-cortisol refleja más bien un parámetro psicológico, más que un estado de físico que, eh, eh, que, va, que se ve involucrado durante la actividad física. Bueno, para terminar esta serie de publicaciones que consideramos fútbol masculino, eh, femenino, pero también evaluamos a los árbitros que están sometidos a un estrés psicológico importante. Y consideramos varios, eh, varios árbitros que todos estos partidos eran televisados para someterlos a todos bajo las mismas características, ¿ya? y claramente los niveles de cortisol aumentan. Se ve un parámetro de estrés físico, y psicológico el caso de estos referees, y que bueno, obviamente eh, sabemos de que eh, tienen que tomar decisiones y están sometidos a un estrés psicológico importante. Y los niveles de cortisol así lo están demostrando, así los niveles de inmunoglobina, tal como en el caso de los futbolistas masculinos en la selección se ven disminuidos, entonces también hay un, una, un, una disminución de eh, su sistema inmune, pero que no está asociado a parámetros físicos, entonces más bien está asociado a parámetros psicológicos, ese aumento de cortisol y esa disminución de los niveles de GA, porque medíamos diferentes tipos de variables físicas y no se vieron relacionadas ni con el cortisol ni tampoco con la testosterona. Otra de las líneas aplicadas que nosotros tenemos es la suplementación deportiva. Y uno de los suplementos mundialmente conocidos, y es justamente la droga más utilizada por muchos de nosotros, es la cafeína. Entonces, sabe, sabíamos de que, por ejemplo, una dosis óptima... Para lograr un aumento en el rendimiento, es 3 miligramos por kilo de peso corporal, lo que significa para alguien que pesa 70 kilos, 210 miligramos, que corresponde a una taza de café, de buen café, en grano, eso es lo que tiene eh, esa cantidad de cafeína. ¿Ya? que nosotros podemos encontrar. Por ejemplo, el Starbucks, que es mundialmente conocido, el pequeño tiene 200 miligramos de cafeína y sería la dosis óptima para mejorar el rendimiento en muchas disciplinas deportivas. Y eso eh, lo descubrió Lauren Sprit, el canadiense, el año 95, y lo replicaron los belgas el año también 95, que incluso aumentando la dosis, el rendimiento es el mismo. Entonces, desde ese, desde esas investigaciones aplicadas, el año 2004 ya el, la aguada la Agencia Mundial Antidopaje, sacó la cafeína desde eh, los productos eh, de dopaje porque sabíamos que no servía de nada aumentar la dosis de cafeína porque el efecto era, es, era el mismo. Una dosis baja, podemos lograr efectos muy beneficiosos en términos del rendimiento deportivo y también de la salud también desde el punto de vista de la oxidación de grasas, también tendría un efecto eh, beneficioso. Sabemos que aquellos que usan la cafeína como habitualmente, que toman café, como yo, me tomo a lo mejor cuatro o cinco tazas de café al día, yo soy un consumidor de café. El efecto es menor que aquella persona que no consume café y que lo usa solamente el día del ejercicio físico. ¿Ya? Y eso está comprobado a través de diferentes estudios, bastante complejos, pero aquellos que usan eh, cafeína, ¿ya? el efecto está acá, y aquellos que no consumen cafeína de manera regular, el efecto es aún mayor. ¿ya? Entonces, si usted quiere utilizar la cafeína como un medio para aumentar el rendimiento deportivo, saque cualquier producto que tenga café durante eh, el día a día, y lo utiliza solamente el día que va a ser una práctica de ejercicio físico o incluso mejor la competencia mientras más larga sea la competencia o el ejercicio físico el efecto es aún mayor y el efecto es interindividual está asociado a ciertos polimorfismos por ejemplo, por eso que hay gente que puede tomar café en la noche y no le pasa nada, va a dormir como un ángel y hay otros que toman café en la noche y están desvelados y no duermen nada. Eso está asociado a cierto polimorfismo, que es lo que es un polimorfismo, una adaptación genética del ADN, el cual te hace ser mejor o mal respondedor a la cafeína. Vemos personas que tienen un muy buen efecto con el rendimiento, con la utilización de la cafeína. Hay otros que el efecto es muy bajo. Y hay otros que incluso el efecto o el rendimiento disminuye. Entonces hay que tener mucho cuidado con la utilización de la cafeína porque no, a, no todos van a tener el mismo efecto. Y imagínense 14, un, un poco más que un equipo de fútbol. Bueno, un equipo de fútbol podría tener efectos positivos en algunos, pero podría tener efectos negativos en otros. Y por lo tanto hay que considerarlo al momento de utilizar este suplemento. Nosotros hicimos una investigación con nuestra selección chilena de voleibol que tiene un gran problema, en general los chilenos, y para eso estoy yo como ejemplo, es el tamaño, ¿Ya? que somos bajos, y somos los más bajos de América Latina, y tienen que saltar a la altura de un cubano, o un venezolano, o un colombiano, y obviamente es que a 4 centímetros bajo, y en voleibol 4 centímetros es demasiado. Entonces, quisimos ver si la cafeína mejoraba la capacidad de salto en estos voleibolistas para tratar, de cierta manera, ganar algunos centímetros eh, para tratar de igualarnos con estas selecciones que, entre definitiva, son más altos. Pero bueno, al, somos los bajos, pero igual así toda nuestra selección en promedio es 1,95 m, pero así todos somos los más, los más bajos. Un estudio doble ciego, crossover en ayuno, la dosis 5 miligramos por kilo, en Deportista Alto Rendimiento, que efectivamente es ahí donde hay que utilizar este tipo de suplemento deportivo, y medíamos el salto contra movimiento, que fue lo que se observó: que la cafeína mejoró versus el placebo, el pic de desplazamiento, que es la altura del salto, en 8 centímetros. 8 centímetros. Y eso, obviamente, mejoró con el tiempo de vuelo. Y parámetros biomecánicos como el pic de aceleración, la fuerza en el pic de, de potencia, el pic de potencia se vio beneficiado, el pic de velocidad, todos parámetros del punto de vista más bien biomecánico que explicarían lo que está buscando el entrenador, que salten más alto. Nosotros lo especificamos en gráficos, bien bonito, cada una es en línea de un jugador de la selección de voleibol, pero lo más entretenido es el dato al entrenador y decirle, si sí, algunos... O la gran mayoría debería utilizar la cafeína, pero este no. Identificar a cada deportista, que ahí es la gran diferencia entre la fisiología del deporte y la fisiología del ejercicio. La fisiología del deporte yo quiero identificar a uno, porque el rendimiento es de esa persona. El rendimiento, en la fisiología del ejercicio es cuando yo los tomo a todos ustedes y saco un promedio, y el promedio me dice como un ejemplo claro, es justamente acá. Entre el fisiólogo del deporte, yo quiero saber quién es este, quién, qué jugador es este y qué jugador es este. El científico se queda con esta barra, en la cual vemos que hay un aumento, pero esto, que la de estándar, me dice que hay algunos que van a aumentar y otros que van a disminuir. Ustedes tienen que, cuando hablan de fisiología del deporte, que trabajan con deportistas, que trabajan con personas, tienen que buscar esto. Ahora si van a escribir paper, preocúpense de eso, pero esto es lo más importante, identificar a cada uno de estos sujetos. Y eso fue lo que hicimos a través de este tipo de gráfico, en donde vemos que hay algunos que mejoran, pero hay otros que disminuyen. Por lo tanto, este no debería consumir cafeína, que es el mismo que está acá, es el mismo que está acá. Ese, no hay que darle cafeína porque es un mal respondedor. Y eh, no hubo cambios a nivel de la cardiovascular, frecuencia cardíaca tampoco, no indujo grandes modificaciones, lo hicimos saltar varias veces para inducir un, un, un, un cansancio y la cafeína mejoró la escala de percepción de, de esfuerzo o la escala de Borg. Y justamente lo que yo les comentaba, los mejores eh, que saltaron, los que saltaron más alto fueron justamente aquellos que consumen menos cafeína de manera regular, de manera diaria, ¿ya? comparado con aquellos que consumen cafeína de manera regular y como yo, por ejemplo, claro, si yo lo utilizo el día de la competencia, el efecto va a ser menor que aquellos que no utilizan la cafeína. Eh, el fútbol, también del COSO, el 2012 lo demostró, y solamente para demostrar, porque viene ahora la Copa del Mundo, este es una es, eh, un, ¿cómo se llama? El Red Bull, el, la misma, el, la misma, el mismo Red Bull con cafeína y el otro Red Bull sin cafeína, lo hicieron especial para eh, esta investigación. Y demostraron de que aquellos que consumían la Red Bull con cafeína mejoraban la altura del salto, nu nuevamente por cada sujeto de estudio y el promedio, mejoraban la velocidad máxima de carrera y la distancia recorrida en dos tiempos simulados de 40 minutos en un partido de fútbol. ¿ya? Entonces mejora la altura del salto, la velocidad y la distancia recorrida. Tres variables importantes cuando hablamos de rendimiento en el fútbol. Pasamos a la segunda línea de investigación, que tiene que ver con principios bioactivos y actividad muscular. ¿eh? Buscamos hoy día la suplementación deportiva, ya se está alejando de los productos artificiales hechos en laboratorio y lo estamos tratando de llevar a productos que podemos encontrar, eh, productos naturales, productos que podemos encontrar a lo mejor en la Patagonia, en Chile, o a 5.000 metros de altura, o alguna plantita que crezca en alguna parte eh, importante, y aprender desde ese, desde ese ingrediente, de ese bioactivo, cuál es la molécula que podría tener un efecto en la actividad muscular. Por ejemplo, el cacao, el chocolate, justamente le traje uno de Bélgica, que tiene muy buenos chocolates, eh, muy buen cacao. Eh, bueno, tiene un componente que se llama epicatequina. Entonces, yo quiero estudiar el cacao, pero el cacao si mejora la altura del salto, yo no sé cuál de todos los ingredientes mejoró la altura del salto. ¿La grasa que tiene el cacao o el chocolate? No, nosotros vamos de manera más específica a la molécula que nosotros creemos puede tener un efecto. Y publicamos recientemente, justamente ahora, en el año 2012, una revisión en la cual demostramos con evidencia eh, que la epicatequina, esta, este flavonoide que se encuentra en el cacao, puede mejorar la calidad del músculo a través de diferentes parámetros. Uno a través de la inhibición de una cascada inflamatoria, que la veremos más adelante, en la cual tiene que ver un componente claro en el aumento de parámetros como interleucina 6, TNF y otras moléculas que van a intervenir en la inflamación sistémica y local del músculo, va a intervenir en un proceso de tal vez de mejora de procesos de anabolismo muscular a través de la activación de mTOR, que lo veremos a continuación, otro a través de la mitocondria, podría intervenir a través de la biogénesis mitocondrial, podría también aumentar la capacidad antioxidante del músculo, podría a través de los radicales libres y este daño que se produce mitocondrial, que aumenta el estrés oxidativo y por lo tanto este componente podría inhibir todo este, este daño celular, y que por lo tanto mejorar la calidad del músculo esquelético. Y eso lo demostramos en una serie de publicaciones y en otros estudios que estamos realizando. Por ejemplo, estas son proteínas que forman parte de la estructura del músculo, en lo cual no voy a entrar mucho en detalle, pero hay, pro hay proteínas que se encargan de la transmisión lateral y otra de la transmisión longitudinal, y varias proteínas que forman parte de un complejo proteico que permite que el músculo se pueda contraer de manera lateral y longitudinal, y desde esa mirada tú te puedes mover y puedes tener contracción muscular. Y todo esto está dado por ciertas proteínas, ¿ya? y una de ellas es la desmina que está acá, en la cual hemos tenido la suerte de poder intervenir en un paciente que tiene una desminopatía. ¿La desminopatía en qué consiste? Consiste en que este paciente tiene la proteína, pero no está funcional Todas las proteínas, imagínense que son como estrellas en el espacio, que tienen que estar separadas para verse bonitas. Si tú colocas todas las estrellas al mismo tiempo, no es bueno. Y un astrónomo te va a decir, eso una, va a producir una explosión. Es exactamente lo mismo. Cuando las proteínas se agrupan, forman un agrupamiento de proteínas, pierden la funcionalidad. Y esto es lo que ocurre con este paciente que tiene una deminopatía que eh, empieza los síntomas a los 40 años, pérdida de la función muscular, eh, empieza desde, eh, proximal, no, perdón, desde distal a proximal, no deja de caminar, eh, después se traslada a silla de ruedas, afecta después músculos del sistema respiratorio, hasta terminando por el músculo cardíaco, infarto ese es el, el y, y comienzan los síntomas a los 40 años tú te puedes casar con una persona que está sano hoy día está joven, está espectacular y a los 40 años empieza a tener problemas de movilidad eh, funcional pierde toda la capacidad eh, del músculo y, y eso va a inducir que a los 60 a lo mejor eh, muera por un infarto y esto es lo que ocurre con este paciente que eh, recurrió a nosotros por, ya vean las piernas ya esas piernas ya nosotros tratamos de hacer biopsias pero no sacamos nada no había músculo. Uno le puede sacar biopsia, intentamos varias veces y no había músculo. Cuando tú haces lo mismo con un deportista, tú sacas un músculo que parece un, la carne como un filete, así, tú ves hasta la fibra, todo espectacular. De una persona obesa, que también lo hemos hecho, tú ya sacas carne como carne molida, no sé cómo le llaman a ustedes, esa carne ¿ya? Triturada. triturada, y a este paciente no le sacamos nada. Salía grasa, solamente grasa que es lo que se conoce como proceso de sarcopenia, ¿ya? Y que justamente ahí estamos viendo las piernas, al final lo que tuvimos que hacer es sacar músculo del brazo, ¿ya? Y obviamente es una, una, una intervención mucho más, eh, eh, más difícil, más completa, y ahí sí obtuvimos músculo y ese músculo lo analizamos. ¿Qué hicimos con este paciente? Le dimos epicatequina durante 12 semanas, ¿ya?, y, eh, medíamos, y le medimos los niveles de VO2 antes y después, y no hubo grandes modificaciones, ¿ya? tampoco en términos de la frecuencia cardíaca, se mantuvo más o menos constante, eh, pero sí mejora la fuerza, alrededor del 20%. Mejorar la fuerza a este tipo de paciente créanme que eso sí que... Mejorar la fuerza cualquiera de ustedes es fácil, Pásame. cualquiera venga, y le saco fuerza y le saco músculo. Sacarle fuerza a este tipo de paciente es toda otra cosa. Y mejoró alrededor del 20% la capacidad de fuerza. Y eso se vio eh, a través del microscopio. ¿ya? Lo llevamos eh, biopsia previa, biopsia posterior a este consumo de epicatequina, que era cacao. ¿ya? Y aquí tenemos su hermano, control, ¿ya? como una, es una enfermedad genética, que olvidé comentarlo. Entonces, quien en el control es el hermano. ¿ya? Y vemos que eh, estos esto negritos que aparecen acá son mitocondrias. ¿Ya? Y aquí estamos viendo el sujeto que tiene la deminopatía, de, de, de y como lo vemos acá un poco maximizado, vemos estas esta mitocondrias es completamente distintas a estas, que están agrupadas. Nuevamente, lo mismo que pasa con las proteínas, ¿se acuerdan? Cuando están juntas, no es una buena noticia. Lo mismo pasa con las mitocondrias. Cuando están juntas... No es una buena noticia. Lo importante es la mitocondria es cuando va a ser energía y cuando va a interactuar. Es cuando, se sí, interviene con retículo endoplasmático, pero también interactúa entre ellas. Y hace esto, que se conoce como fenómeno de fusión mitocondrial. Se juntan y se separan. Cuando están todas juntas, se pierde la capacidad de generar energía. Y la mitocondria, ese es el productor eh, máximo de energía. ¿Y qué observamos después? del consumo de picatequina, aunque ustedes no lo crean, pero sí el microscopio lo detectó, que esta agrupación de mitocondria estuvo disminuida. Es decir, se separaron. Mejoró la función mitocondrial. Y aquí lo que estamos viendo son lípidos. En rojo, lípidos teñidos. ¿ya? Aquí está el sujeto control. Como ven, ustedes ven muy, poco, muy poca grasa en ese músculo. Aquí hay mucha grasa, mucha fibrosis. Y que ocurre. Que, que, que ocurrió con la, el consumo de picatequina disminuyó la grasa que tenía ese músculo y aquí va a quedar aún más claro que esto es músculo ¿ya? El del sujeto control poco músculo antes del consumo de picatequina mucha fibrosis, todo esto que está azul y empieza a aparecer nuevamente el músculo con la suplementación de este cacao ¿ya? y esto lo estamos replicando con otros ingredientes que podemos encontrar en la granada otros que podemos encontrar en la mirtilla, etcétera, que es la, la línea de investigación de los productos bioactivos. Nuevamente, estas mitocondrias de este sujeto enfermo, vean, agrupadas y alargadas, y aquí el grupo control, completamente redondas y circulares y bien separadas, y aquí ya empiezan a agarrar una forma más redonda posterior a este consumo de epicatequina. Otros investigadores, también interesante porque relativamente eh, bastante nuevo. demostró que la epicatequina podía mejorar los efectos asociados al entrenamiento físico y a la fuerza en sujetos con sarcopénicos, y vemos que, eh, bueno, el grupo placebo, el grupo de picatequina mejoró varios indicadores asociados a la fuerza, pero el que logró mejores beneficios a aquellos que están sujetos a un plan de entrenamiento de fuerza más el consumo de picatequina. Y eso está asociado también a niveles de miostatina y otros marcadores que podemos encontrar en sangre. Entonces, entre 50 a 100 miligramos durante 8 semanas parece ser la dosis óptima para mejorar parámetros de salud en sujetos frágiles, personas sarcopénicas, tercera edad, su abuelito, su abuela, su abuelo deberían estar consumiendo eh, cacao, ¿ya? yo le doy a mis papás. ¿Ya? Y efectivamente la dosis es cerca de 15 gramos de cacao natural, lo menos procesado posible, porque podemos ahí encontrar aproximadamente eh, 70 miligramos de epicatequina. Posible efecto a nivel mitocondrial y a través de ciertas proteínas que no he querido entrar mucho en detalle, efectiva en el tratamiento de cualquier enfermedad muscular, y eh, pocos estudio en deporte, los cuales deberían aparecer prontamente y que estamos eh, tratando de desarrollar justamente en el día de hoy. Eh, también con este paciente lo que hicimos fue un plan de entrenamiento físico eh, asociado a una intervención nutricional, asegurando 1,6 eh, gramos por kilo de peso corporal de proteínas y 5 eh, gramos de creatina, más un plan de entrenamiento físico de ergómetro de brazo y eh, la, el, el sistema de oclusión muscular, que fue lo que observamos a través del DEXA, que es para medir todo lo que es la composición corporal, no hubo grandes cambios, eh, pero sí hubo cambios en el a, a Pango, que es eh, de funcionalidad en este tipo de sujetos mejoró el tiempo y también mejoró la calidad de vida mejoró los parámetros de fatiga y este es un muy buen indicador porque aquí se le hace un, un cuestionario que se le pregunta a las personas que viven con este tipo de pacientes para ver variables más bien de independencia ¿ya? y efectivamente también mejoró Parámetros asociados a este, a, a la funcionalidad y de independencia, menos fatiga y mejor calidad de vida. ¿ya? Y todo eso, la única intervención que nosotros hicimos fue eh, a través del ejercicio, ergometro de brazo, eh, el sistema de oclusión sanguíneo y eh, asegurar buena cantidad de proteínas junto con creatina. La tercera línea es y última que les quiero, les quiero mostrar es el metabolismo. Y la fisiología celular del músculo Hoy día todos los procesos de recuperación De mejora del rendimiento Del crecimiento Y la, la nutrición deportiva Incluyendo la suplementación Está explicado desde un punto de vista más bien molecular Tenemos que utilizar herramientas eh, Que antiguamente utilizaban solamente los biólogos Los bioquímicos Nosotros ahora en actividad física y salud Podemos utilizar estas técnicas eh, Que son técnicas que nos permiten entender el mecanismo ¿Por qué es importante entender el mecanismo que es justamente la principal fortaleza de esta línea de metabolismo y fisiología celular? Es porque eh, llevamos 40 años diciendo que la actividad física es buena para la salud, más o menos, y no nos creyeron. Lo único que aumenta son las tasas de sedentarismo en, a nivel mundial y de obesidad. Y eso significa que eso de decir que la actividad física es buena para la salud, no. Hoy día tenemos que demostrarlo. ¿ya? Y demostrarlo tal como lo demuestra un, un, un fármaco. Y el fármaco, la empresa farmacéutica, lo que hace es utilizar todas estas técnicas. Y nosotros lo utilizamos a través de eh, cultivo celular. ¿ya? Podemos, desde un tejido, puedo ya a ustedes sacarles un tejido y ese tejido, el músculo, transformarlo en células y a esas células yo le puedo ver si es que el efecto del agua, o de la Coca-Cola, o de cualquier cosa, y efectivamente puedo ver diferentes tipos de marcadores. CRISPR-Cas19, premio Nobel hace dos años atrás, porque se creó y pudimos eh, mimetizar las enfermedades usando un modelo animal de rata. La rata, diferente de los ratones, la rata es muy similar desde el punto de vista genético que los hombres. Yeah. Y inducir una enfermedad, nosotros nos da la posibilidad, desde el punto de vista genético, poder intervenir en, este, en estos ratones. Y hoy día justamente tenemos el ratón, junto con la colaboración de la Universidad California Davis, eh, Estados Unidos, la rata que mimetiza la enfermedad que tiene mi paciente, este el desminopato. ¿Se acuerdan de la desminopatía? Bueno, hoy día tenemos esta rata que también tiene una desminopatía. Y ahí nosotros los sometemos también a un plan de entrenamiento físico, a un plan de alimentación, etcétera para tratar de estudiar y entender el mecanismo por el cual la actividad física y o la alimentación puede tener un efecto en este tipo de patologías. Y obviamente el tercero, el modelo humano, que por excelencia es el mejor a mi modo de ver, pero claro, hay una serie de cosas que no podemos intervenir y que eh, hoy día tenemos la capacidad, justamente hablábamos, eh, de hacer biopsias musculares ya, antes y después de un plan de entrenamiento físico, o antes y o después de un plan de alimentación, o de un programa de fisioterapeuta, kinesiólogo, ¿no? me sale más natural. Eh, y claro, todo eso se hace a través de, de, de biopsias musculares. Eh, bueno, genera generamos este estudio y que fue publicado en una importante revista científica en donde generamos, y fue la primera vez que, que se creó a nivel mundial eh, utilizando esta técnica, una, una rata con esta de minopatía. Pero bueno, desde el punto de vista del metabolismo, que también está asociado a todo lo que es eh, el rendimiento deportivo y a la salud, porque muchos quieren oxidar grasa, quieren quemar grasa, pero no saben cómo. Y bueno, y la manera más simple de explicar la lipólisis, esa transformación de esos triglicéridos en ácidos grasos, son los ácidos grasos que tienen que llegar hasta dónde, hasta la mitocondria del músculo para ser oxidados, es decir, quemados, y eso ocurre, ese proceso de lipólisis, en el tejido adiposo, en el músculo y también en la sangre. Sabemos que durante la actividad física, por ejemplo, existe un aumento en los niveles de ácido grasos, que es completamente natural y es muy bueno que eso ocurra, porque este aumento de ácidos grasos que ocurre incluso después de haber terminado el ejercicio físico de intensidad moderada, son los ácidos grasos que van a ser oxidados, que van a ser quemados en la mitocondria y por lo tanto eso es lo que está buscando la principal cantidad. O sea, todo el mundo va a llegar a donde usted para dos cosas. ¿Cómo lo hago para perder peso? traducido científicamente, oxidar grasa, porque le son más importantes que el peso, y cómo puedo sacar el músculo. Esas son las dos preguntas que toda la gente quiere. Disminuir el peso, oxidar grasa, mejorar la masa muscular. Bueno, ya sabemos que primero tiene que haber un proceso de lipólisis, la transformación de esos triglicéridos en ácidos grasos, esos ácidos grasos <coughs> van a ser quemados en la mitocondria. Hay, hay diferentes intensidades, diferentes sustratos que son utilizados, intensidades bajas principalmente los ácidos grasos, y, ahí, y a intensidades más altas empieza a aparecer otro actor y muy importante que es el glucógeno muscular. Como ustedes pueden ver, el glucógeno muscular es el que más da energía a una intensidad más elevada, ¿ya? una intensidad moderada, por ejemplo, usted sale a correr eh, y va a estar eh, oxidando, eh, la misma cantidad de grasas que de carbohidratos a través del glucógeno muscular. Una actividad física, por ejemplo, de muy alta intensidad, como está muy de moda, por ejemplo, en, en Chile, que es, eh, es CrossFit, ustedes conocen, ¿no? ¿Sí? Bueno, ese es un entrenamiento de muy alta intensidad. ¿ya? Por lo tanto, va a estar oxidando principalmente glucógeno muscular. Y la gente se inscribe a CrossFit queriendo perder peso, oxidar grasa, pero al final lo único que está oxidando son carbohidratos. Y para eso existe un entrenamiento que es el tipo HIIT, High Intensity Interval Training, que el interval hace que haya momentos de descanso. Cuando tú descansas la rutina de entrenamiento de alta intensidad, tú bajas a intensidades más bajas y lo que vas a estar oxidando son las grasas. Entonces, a sugerencia, aquellas personas que hacen crossfit y que quieran oxidar grasa, ¿ya? deben hacer momentos de pausa. Y esos momentos de pausa tú vas a disminuir tu intensidad, y eso va a inducir que tú vas a oxidar más grasa. Como también posiblemente tú puedas oxidar más grasa en ayuna. Si lo haces de vez en cuando, no siempre, tú sales a entrenar en ayuna, tú te levantas sin carbohidrato, por lo tanto va a estar oxidando más grasas. Entonces no depende solamente de la intensidad, sino también depende de lo que tú comas. El carbohidrato es un amigo muy importante en el rendimiento, es por eso que todos deben consumir carbohidratos previo a una maratón o previo a un partido eh, de voleibol, fútbol, lo que usted rugby, lo que usted quiera, hacen el llenado de carbohidrato. todos consumen pastas el día previo, justamente para hacer el llenado del sustrato más usado que es el glucógeno muscular. Y eso en la búsqueda del rendimiento, si ustedes no tienen esto, no puedes entrenar o no puedes competir a alta intensidad. Pero si tú quieres oxidar grasa, trata de disminuir un poco los carbohidratos, disminuir, no eliminar. Además, es imposible eliminar los carbohidratos, están presentes en todas partes. Pero sí disminuir, ¿para qué? Para que se vea beneficiado el metabolismo oxidativo de las grasas y hacerlo mucho más eficiente, incluyendo la parte de entrenamiento. Por ejemplo, si tú entrenas en la mañana a un entrenamiento muy alta intensidad, tú vas a hacer un vaciamiento de los niveles de glucógeno. No hay glucógeno, no hay carbohidrato, entre comillas, porque se demora aproximadamente entre 25 a 30 horas en hacer una resíntesis de los niveles de glucógeno. ¿Y qué va a ocurrir? Que si tú entrenas en la tarde, hácelo a baja intensidad, porque si no va a caer en hipoglucemia, va a estar oxidando más grasa. Entonces hay diferentes maneras como optimizar el metabolismo de la grasa utilizando el llenado o el vaciamiento de los niveles de glucógeno. Porque el glucógeno, el carbohidrato, es el que manda. Si tú estás corriendo y tú quieres oxidar grasa, pero estás tomándote una Coca-Cola o una Gatorade, ¿ya? que tiene buena cantidad de carbohidratos, tú vas a estar oxidando carbohidratos. Tú quieres oxidar grasa, saca el carbohidrato. Y eso también depende de la duración del ejercicio. A medida que aumenta la duración del ejercicio, incluso a intensidad moderada, el eh, principal sustrato, ya lo dije, glucógeno muscular, pero que se va agotando. Va disminuyendo y quien va aumentando como sustrato energético los niveles de ácido graso plasmático y también los niveles de glucosa, que no es una muy buena noticia que aumente como sustrato los niveles de glucosa plasmática. No, porque hay algo que depende exclusivamente de estos niveles de glucosa que es el cerebro. El músculo es un gran captador de carbohidrato, Y si el cerebro no recibe porque el músculo está captando, hipoglicemia. Y ahí es cuando pierdes, te empiezan a aparecer estrellitas, te, empieza a, a, te caes desmayado o en una maratón, por ejemplo, empieza con un proceso de hipoglicemia. Es por eso que este campeón en maratón tiene un muy buen metabolismo de grasas que le permite ahorrar los niveles de glucosa, y de carbohidrato y utilizarlo en los últimos dos kilómetros. Si ustedes ven un maratón, por ejemplo, van seis juntos. Aquí hay cinco o seis. Pero hay uno que gana. Habitualmente es el mismo. Kipchoge. Él se separa del grupo en el kilómetro 40 aproximadamente. Y cuando se separa, es como el Tour de Francia. Hay que saber seguirlo o no. Y lo que van a hacer es utilizar los que queden de carbohidrato para mantener la intensidad. Y hay algunos que pueden y hay otros que quedan en el camino y son los que quedan a 200 metros y hacen el vaciamiento de los niveles de carbohidrato y no hay forma y caen en hipoglucemia y están tirados en el suelo. Y viene el amigo y lo recoge y... Bueno, eso es lo que ocurre. La diferencia que Kip Kipchoge, a diferencia del resto, que es capaz de aguantar y es por eso que también los mejores y los campeones del mundo son... Eh, tienen cierta edad, porque ya saben en qué momento se alejan del grupo. Y el resto, ¿lo sigue o no lo sigue? Porque si lo sigues muy rápido, va a hacer un vaciamiento de los niveles de carbohidrato y puede ser que no llegue a la meta. Todos quienes hemos corrido un maratón, llegamos con los niveles de carbohidratos en el suelo. No tenemos glucógeno en el músculo. La diferencia es cuando lo hago. Yo lo hago en kilómetro 30, otro lo hacen en el kilómetro 40 y otro lo que lo hacen al kilómetro 42, que es el campeón del mundo. Y hay otro que lo hace en el kilómetro 5 y que lo pasa muy mal. <risa> y que lo, y hay algunos que lo hacen, que parten muy rápido. Y qué pasa si, si parten muy rápido, ya les expliqué, ocupan carbohidratos y después tienen que vivir únicamente de las grasas a baja intensidad. Bueno, hay diferentes transportadores de estos ácidos grasos. ¿Ya? Hay una serie de transportadores, todos conocen el metabolismo de carbohidratos y seguramente muchos de ustedes conocen GLUS-4, que es el que as permite la entrada de la glucosa al músculo esquelético durante el ejercicio físico. Pero hay otros que permiten la entrada de estos ácidos grasos ¿ya? al músculo esquelético con el objetivo final de llegar hasta la mitocondria. Un mecanismo bastante complejo, es por eso que la complejidad del metabolismo de las grasas, es por eso que es complejo perder peso, ¿ya? porque participan varios actores con el objetivo último de... Aumentar la capacidad mitocondrial. Sin embargo, también hay otra dificultad en el proceso de la entrada. Todos los quemadores de grasa tienen carnitina. ¿Alguien consumió carnitina? Nadie le va a levantar la mano. Más algunos, a lo mejor. ¿ya? La carnitina eh, lo encuentran en todos los quemadores de grasa, en los falsos quemadores de grasa. ¿ya? ¿Qué es lo que hace la carnitina? Así, solamente para que ustedes usted hoy día se enteren de lo que hace la carnitina. Y cuando vean un quemador de grasa, seguro que tiene carnitina. Hay un transportador que utiliza la carnitina como sustrato para transformar esta acilcoa en la acil Esta carnitina puede ingresar a la mitocondria y existe otro transportador que saca la carnitina y la vuelve a sacar al citoplasma. Y a partir de ahí, de ese momento, esta acilcoa que estaba acá afuera, ahora está acá adentro y puede iniciar la beta-oxidación de aciogras. Es como una especie de, no sé, es como un, un como esconde. ¿Ya? Es como que camufla la, el, la silcoa para poder ingresar. Sin embargo, las personas que venden la carnitina se le olvida esta flecha que está acá. Que significa que sale. No es que se quede adentro de la mitocondria, no es que se oxide. Puede volver a ser utilizada. Y algo que usted está metiendo en la boca tiene que llegar no solamente a la sangre, no solamente al músculo, tiene que llegar hasta la mitocondria. Todos los estudios han demostrado que la suplementación de carnitina no tiene efecto. ¿Ya? en la oxidación de grasa entonces hemos pasado una vida tratando de buscar un medicamento que permita estimular todos estos procesos al mismo tiempo porque es la única manera de aumentar la oxidación de grasa es la única manera de tener un quemador de grasa ¿Ya? espero ser yo el que pueda crear este, este, este medicamento porque sin lugar a duda va a ser premio Nobel de medicina cosa que no lo espero y tampoco lo voy a hacer y le va a ahorrar mucho dinero a muchos países ¿Ya? porque este quemador de grasa lo que tendría que hacer es aumentar la lipólisis tanto en, en el tejido adiposo como en la sangre aumentar todos los transportadores que se encuentran acá porque nos podemos llenar de ácido graso en la sangre pero si no hay transportadores no hay entrada de ácido graso Transport el, la degradación de los triglicéridos a nivel del músculo los diferentes transportadores que eh, actúan a nivel citoplasmático, todo el proceso de la carnitina, este este, este mecanismo que le acabo de explicar, y además, que no les comenté, varias enzimas mitocondriales para que funcione bien la mitocondria. Todo esto a través de una pastilla. ¿Existe? Sí. La actividad física permite aumentar la lipólisis. Aumenta en la sangre también, aumenta los transportadores, aumenta la degradación de los triglicéridos en el músculo, aumenta los transportadores citoplasmáticos, aumenta el proceso de la carnitina y aumenta también el proceso de eh, las enzimas mitocondriales. Algo que lo reemplace hoy día no existe, porque si no, las tasas de, de obesidad irían disminuyendo y lo único que está haciendo todos estos suplementos y todos estos quemadores de grasa ir en aumento, en las tasas de obesidad a nivel mundial y lo más preocupante infantil. Hay una proteína que es clave en estos procesos, que regula todo lo que se gasta y todo lo que hay que economizar. Y durante el ejercicio físico, por ejemplo, esta proteína que se conoce como AMP quinasa aumenta la biogénesis mitocondrial, la oxidación de lípidos, la captación de glucosa, está activada por el ejercicio físico. A través de la degradación de ATP aumenta la AMP por lo tanto, aumenta la AMP quinasa y por lo tanto va a aumentar la biogénesis mitocondrial, va a aumentar la capacidad mitocondrial en el músculo, va a aumentar la captación de glucosa. Y hay ciertos marcadores que nos permiten, desde el punto de vista molecular, explicarnos a través del modelo animal. Y el modelo animal, el reino animal, nos da unos muy buenos ejemplos de cómo podemos tratar de mimetizarlos o tratar de ser lo más similar a ellos. Sin embargo, hay diferencias. Aquí tenemos la emigratoria. ¿Ya? él siempre está a alta intensidad. ¿Ya? Como ustedes pueden ver, casi al 80% de su V2 máximo. Él no es capaz de volar lento, si no se cae. Él siempre vuela la migratoria a la misma intensidad. Y siempre salta. Pero la diferencia es la contribución del sustrato. Está dado principalmente por las grasas. A diferencia de nosotros, que a alta intensidad... Está dado principalmente por el carbohidrato, como yo les comenté, y muy poco por las grasas. Entonces tiene un muy buen metabolismo de grasas, esta emigratoria que recorre kilómetros y kilómetros. ¿ya? Tiene un muy buen metabolismo. No, no necesita carbohidrato, necesita las grasas. Y en definitiva es lo que nosotros tenemos que buscar en nuestro deportista de resistencia. Tener un muy buen, eficiente metabolismo de grasas. Y no preocuparnos tanto del carbohidrato, es tener un muy buen metabolismo oxidativo de las grasas. ¿Qué ocurre en el proceso migratorio? ¿Ya? Que aquí estamos en, en dos procesos, en verano y en otoño, eh, y aquí tenemos que esta emigratoria, justo aumentan todos estos transportadores que yo les mostré en las diapositivas anteriores, ¿ya? justo en el proceso de migración. Todo, lo que la, todo el metabolismo de las grasas se ve beneficiado y aumentado, desde los transportadores, incluyendo las enzimas, por ejemplo, que participan en el ciclo de Krebs o que permite la entrada de la carnitina, aumentan durante ese proceso migratorio. Y eso también está explicado por un aumento de las grasas antes de iniciar la migración. ¿ya? Y antes del de proceso de la migración, que está en rojo acá, que ocurre dos veces, ¿ya? hay un proceso aquí en naranjo que es lo que yo llamo el engordamiento. Ellas se preparan a través del metabolismo de las grasas, lo hacen eficiente. Para después, estás preparada para recorrer durante kilómetros, y eso está dado también por concentraciones, por ejemplo, de ciertas adiponectinas, ¿ya? que permite la ingesta o la saciedad. Por ejemplo, en, durante el proceso de preparación a la migración, comen, comen, comen, y durante el proceso de eh, migración, donde están recorriendo kilómetros, comen menos. Por dos razones. Por recorren largas distancias, principalmente durante la noche, ¿Ya? Y durante el día descansan un poco lo que puedan descansar y se abastecen de ciertos alimentos. porque Durante la noche para evitar el calor. Otro deportista de alto rendimiento, el salmón. Traten de nadar contra la corriente. Eso lo hace el salmón. Y el salmón, como, vemos y como todos sabemos, tiene grasa y tiene de las buenas grasas. Y justamente hicieron esto, esto, esto científico, entrenaron a salmones. Le pusieron a nadar contra la corriente. ¿Y qué ocurre contra la corriente? Aumenta todo el metabolismo de las grasas. Y eso les permite ir contra la corriente. Otro buen deportista que nos permite guiarnos a la búsqueda de estos deportistas de resistencia. ¿Y el metabolismo de carbohidrato? Ah, una que otra enzima aumentada, pero principalmente el metabolismo de las grasas. Otro deportista de alto rendimiento. El colibrí. ¿Han visto cómo se mueve el colibrí? Si es que lo logran ver. Lo han comparado con eh, el hombre, incluso campeón mundial de resistencia. Todas las enzimas asociadas al metabolismo de las grasas y también metabolismo carbohidratos se ve muy, muy presente en el músculo del colibrí versus el hombre. Otro deportista, pero un gran consumidor de carne <ríe> y de seres humano, es la pitón. ¿Y qué es lo que nos explica la pitón desde el punto de vista del metabolismo? A lo mejor nos puede también explicar el aumento de la hipertrofia ventricular, este músculo cardíaco del atleta, el músculo del atleta que es más, eh, más grande. ¿ya? Bueno, cada vez que eh, se alimenta esta pitón, aumentan los ácidos grasos, tal como ocurre durante el ejercicio físico. Yo se lo mostré, aumentan los niveles de ácidos grasos y después disminuyen. Lo mismo pasa, mira, aquí este plasma de esta serpiente pitón, Aquí es pues, casi pura grasa. Aquí se acaba de terminar de comer a alguien o a algún animal. Y todas las proteínas que intervienen, asociadas desde el punto de vista energético, se encuentran aumentadas. Y aquellas que activan la, la, la, la, la el anabolismo muscular se encuentran disminuidas. Y vean, todo el AMPK, todas estas proteínas que van a gener, generar energía se encuentran aumentadas. Y que se observa un aumento en, en la masa ventricular que está asociado al aumento de estos ácidos grasos. Entonces es muy posible que este corazón del atleta se vea explicado debido a que el atleta continuamente aumenta su nivel de ácido graso y después disminuye. Igual como lo hace la serpiente pitón. Y son esas parábolas, ese aumento, esa disminución es lo que hoy día tenemos que estar tratando de hacer. Entonces, ¿de qué manera podemos optimizar todo el metabolismo de las grasas o de qué, de qué manera podemos eh, potencializar el efecto de un deportista en resistencia bueno, va a depender de la intensidad, de la duración del nivel de la condición física y también de los aspectos de nutrición y está dado y explicado también por parámetros del punto de vista del, eh, del reino animal del punto de vista del metabolismo no podemos dejar de hablar del músculo ya, eh, hemos pasado una vida tratando de ver qué ocurre con este sujeto sujeto que a mí no me interesa porque este necesita, lo único que necesita es tiempo para ir al gimnasio, mucho tiempo, y una que otra ayuda. ¿Cierto? Lo más interesante es saber qué ocurre con el músculo de este niño o de este paciente que está no decía Y lo mismo en estado de envejecimiento. El músculo ahí sí que es tarea nuestra. ¿ya? Y yo estudio el músculo y trato de descifrar todos los misterios del músculo para darle respuesta a estos tres. ¿ya? Porque dándole respuesta a esto, esto es fácil. Porque cuando tú logras mejorar algo que biológicamente es incapaz, y esto, cual, por eso les decía a cualquiera de ustedes, fácil. Pero cuando ustedes se vean enfrentados a, a esta población, ahí es donde ustedes van a necesitar entender el mecanismo. Y el, meca y el mecanismo de, un, de crear nuevas proteínas, es decir, de masa muscular, parte de la síntesis proteica. ¿Ya? Hay, hay proteínas que se activan con el ejercicio físico que permiten aumento de esta síntesis y que efectivamente necesitamos sintetizar más que degradar proteínas. Tú sintetizas proteínas, tú aumentas la masa muscular porque creas nuevas proteínas y la creación de nuevas proteínas permite que esa funcionalidad de la proteína sea beneficiada. Bueno, aquí estamos justamente con uno de nuestros estudiantes, el médico que hace la biopsia y que es capaz de medir los niveles de síntesis de proteína. Se ha demostrado que en estado de reposo estamos más degradando que sintetizando, que eh, si incluimos aminoácidos el ejercicio, el, el, el, seguimos degradando, pero menos que la única manera es la incorporación de aminoácidos y la mejor manera para que el balance proteico neto sea más positivo es incorporando proteínas. Hemos entendido tan bien este proceso, que por ejemplo, esto es una cajita de Petri, estas son células que están en estado de proliferación, que están creciendo, como, como, como crecen champiñones, y después se van diferenciando en células musculares, miotubos. Un conjunto de miotubos forman una fibra, varias fibras, el músculo. Y hemos logrado entender tan bien este proceso que incluso podemos crear carne, de manera in vitro, en el laboratorio, con células originaria, con células precursoras, se van multiplicando, van creciendo y se van diferenciando, y ahí está la hamburguesa. ¿Ya? Entonces, si lo podemos hacer in, de manera in vitro, con mayor razón ustedes también lo pueden hacer con sus pacientes y futuros deportistas. Para eso hay que conocer las bases, hay que entender que hay procesos células precursoras, que son células satélite que crecen en cantidad por un proceso de, de carga de entrenamiento físico, ¿ya? y es muy importante porque estas células son progenitoras y por lo tanto debemos estimular en los niños principalmente, porque desde ahí parten estas células ¿ya? el número, porque si tú tienes mayor cantidad de células en etapa adulta tú vas a ser un buen respondedor a entrenamiento de fuerza, hay muchas personas que entrenan, que entrenan, entrenan, entrenan y no sacan músculo ¿ya? y eso está dado por la cantidad de células satélites que ustedes tienen por lo tanto, lo que nos queda es estimular la cantidad de células satélite para tratar de aumentar este fenómeno de hipertrofia muscular. Ahí tenemos la célula satélite, que está también regulado, inhibido por una proteína miostatina, para lograr formar miotubos, un conjunto de miotubos, una fibra, varias fibras del músculo. Pero esta miostatina la podemos inhibir. Y existe esta vaca, que todos los que han estado en Bélgica la conocen, ¿Ya? Que es, tiene la tres, las tres B, B largas. Es le blanc bleu belge, que en francés y en español significa blanca. Bleu, porque la carne es más bien, es, de, no, es más musculoso, no tiene tantas mitocondrias. Y belge, porque es belga. Es la, es la vaca característica que uno puede encontrar en Bélgica. ¿Ya? Y son así. Y esto es una modificación genética, no tiene miostatina. ¿Ya? Y ven que estas vacas son tremendamente musculosas. ¿ya? Y eso nosotros es lo que tenemos que tratar de mimetizar a través del entrenamiento físico para tratar de buscar parecernos a esta vaca. Pero lo hemos hecho en el laboratorio. Un perro miostatina, knockout. Una rata miostatina, este igual que este, pero tiene una masa muscular mucho más importante. El perro no me, lo, no me gustaría encontrármelo por acá. ¿ya? Y, y, pero eso están hechos de manera artificial. Esta vaca... Fue una, un, una modificación genética, fue una enfermedad, digámoslo así. ¿ya? Y un granjero dijo, bueno, esta vaca eh, come lo mismo que una vaca normal, pero me da eh, 700 kilos de carne en vez de 500. Una diferencia de 200 kilos de carne frente a la vaca de ustedes o las nuestras. Cada kilo, ustedes saben cuan, cuánto cuesta y por lo tanto... Pasó a cruzarlas, a cruzarlas hasta llegar a tener esta, este, este, esta vaca que hoy día mmm, no le recomiendo porque no tiene muy, muy buen gusto. Porque ¿quién le da el gusto a la carne? Ya. Entonces yo prefería en mi época de estudiante, cuando estaba en Bélgica, ¿ya? Eh, gastar los pocos euros que tenía en comprarme una carne de Argentina o chilena o de España. Porque efectivamente la otra no tiene, muy, muy, pero es muy sana. Entonces, bueno, hay que disminuir la cantidad de carne, eso es claramente. No, no, no eliminarla completamente, pero sí disminuirla. ¿Existe algún niño miostatina knockout? No está acá. Eso es seguro. El único fue reportado en el año 2004, niño de, eh, que nació eh, sin esta miostatina. Imagínense que al momento de nacer... Eh, y bueno, a los siete meses tenía, bueno, unos cuádriceps, un glúteo. Y este ha sido el único reporte de un niño miostatina no cauta. Eh, sería interesante conocer qué ocurre, porque todos los productos que son inhibidores de miostatina son productos dopantes, ¿ya? Tan, tan prohibidos, porque un, el, lo que hace la miostatina es inhibir, pero inhibe lo bueno y inhibe lo malo. Imagínense que si ustedes no inhiban las células cancerígenas. Lo mismo ocurre en etapa infantil. Las, crece, las células crecen, crecen, crecen. ¿ya? Y por eso que los cánceres en niños son terribles. Se va muy rápido. Porque crece el cáncer muy rápido. Entonces por algo ocurre que exista la miostatina para regular esto. ¿ya? Y desafortunadamente no sabemos qué ocurrió con este niño. Pero sí sabemos que el ejercicio de manera aguda... No siempre, y eso es lo interesante, a diferencia de una enfermedad que tenga 24 horas al día, 7 días a la semana, durante todas las semanas del año, el ejercicio va a inhibir la miostatina y por lo tanto mejorar todo lo que tiene que ver con los parámetros de miotubos y la creación de nueva masa muscular. Otro, otro factor importante y clave en estos procesos es una, eh, una proteína, ¿ya? que un complejo proteico, mammalian target of rapamicina, mTOR, ¿Ya? que está altamente regulado por diferentes componentes, incluyendo proteínas, ¿ya? la cual va a permitir el aumento de la síntesis, intervenir el metabolismo, en la apoptosis, etc. Vamos a venir después con el tema de mtor. Hay un gran problema, yo tuve en la parte aplicada, eh, medíamos el daño muscular, que es otra propiedad del músculo, preocuparse del daño, ¿cómo podemos, si está el músculo dañado, recuperar? Hay un marcador que no sé si ustedes conocen, que es la CK, ¿Ya? La secada interviene en una pequeña proteína, cada vez que hay daño muscular sale a la sangre y tú lo puedes medir. Lo hacíamos con los deportistas, por ejemplo, entonces veíamos de que el, el problema es que siempre aumentaba 24 horas después, pero el daño muscular era inmediato. Entonces tratamos de descifrar a través de un, un estudio bien interesante, ¿ya? Eh, con un modelo excéntrico de daño muscular, vemos que la fuerza disminuye, principalmente cuando se hace la primera vez, la segunda vez no es tanto, el dolor muscular también está presente, identificamos la actina, la alfa actina, como un marcador temprano de daño muscular. Aumenta a los 30 minutos y ya, ya está aumentado, y eso me gusta más, porque cuando tú pierdes la fuerza, tú la pierdes inmediatamente posterior al ejercicio físico. No debería aparecer 24 horas después un marcador. Tenemos que buscar también marcadores que estén relacionados con eh, la realidad. Y eso está, está también asociado a la alfactina con la pérdida de la fuerza. Mientras más alfactina, mayor es la pérdida de la fuerza y mayor es el dolor muscular. Este complejo proteico, el cual ya hablamos, SEMPTOR, está regulado por factores de crecimiento, por estímulo mecánico, que mañana voy a entrar en más en detalle. ¿Ya? Y esta proteína, eh, o la síntesis proteica, sabemos que un alimento eh, completo va a aumentar la síntesis, que la incorporación de aminoácidos lo va a aumentar aún más, porque no tiene grasa. Eh, si tomo los ocho aminoácidos esenciales, el efecto es muy similar. ¿Y qué pasa si yo tomo uno? Por ejemplo, la leucina, el efecto es el mismo. Entonces ya, decimos, ah, la leucina. ¿Por qué la leucina? Porque la leucina se absorbe rápidamente, ¿Ya? y que puede intervenir en estas vías de señalización ¿cuándo deberíamos consumir proteína? inmediatamente post ejercicio una ventana de 30 minutos ¿ya? va a estimular aún más la síntesis de proteína que ya la activa el ejercicio de resistencia y aquí es lo que estamos haciendo incorporando aminoácidos para estimular aún más y sabemos que inmediatamente post ejercicio podemos encontrar mejor ese efecto que si esperamos 3 o 4 horas después ¿cuánto es la cantidad de proteína que debería consumir? Eh, al parecer 20 gramos sería la dosis óptima, que es justamente lo que uno puede encontrar en diferentes tipos de suplementos deportivos, pero que afortunadamente también en Chile, como también en España y en muchos otros países, principalmente en Europa, no, principalmente en Estados Unidos, eh, vienen hoy día yogur, leche, alto en proteína. ¿ya? Y que se tratan tratan de llegar a estos 20 gramos post ejercicio, o sea, 20 gramos de proteína para consumir los post ejercicio. Ahora, si yo hago un ejercicio, que involucre todos los principales grupos musculares, ¿ya? al parecer debería consumir un poco más, 30, 40 gramos de proteína, porque obviamente ahí tiene que afectar a más masa muscular y eso eh, va a intervenir en la cantidad de proteína que yo eh, incluyo. ¿Qué tipo de proteína? Caseína, soya, whey, protein, post ejercicio, estoy hablando solamente todo post ejercicio, al parecer el whey protein que tiene buena cantidad de leucina, tendría mejor efecto que los otros tipos de proteína. Cuando 20 gramos de proteína, no de whey protein, no de suplemento cuatro veces al día, no, 20 gramos de proteínas de alimentos ricos en proteína, eh, cada 3-4 horas es la, eh, es la eh, dosis óptima para tener buenos efectos. La actividad de emptor, como lo estamos viendo, ups, aumenta post ejercicio, y post incorporación de, de, de aminoácidos, de proteína, y este efecto puede durar incluso 18 horas. Nosotros demostramos por qué es importante eh, suplementar con proteína después del ejercicio, porque el ejercicio, como los factores de crecimiento, esta proteína mTOR permite, la funcionalidad de esta proteína mTOR permite que una proteína REP, que es chiquitita, que es una proteína pequeña, se una a la membrana plasmática. Y lo que hace la suplementación de proteína, hace que esta proteína REP, esta pequeña proteína, se mantenga más tiempo vinculada a la membrana plasmática. Si este complejo proteico está unido a la membrana plasmática, está perfecto, pero si dura mucho más tiempo vinculado a la membrana plasmática es aún mejor. Y eso es lo que haría, de cierta manera, el ejercicio um, incorpora esta, esta, esta, este complejo proteico a la membrana plasmática y después vienen lo, los aminoácidos y lo mantienen más tiempo. Y es por eso que el efecto puede durar incluso 18 horas. Como lo aumento, el, la, el entrenamiento, factor de crecimiento, aminoácidos, cómo yo inhibo esta proteína a través de ejercicio de resistencia, dieta alta en grasa, el alcohol y la oxidación. El alcohol solamente en el caso de los hombres, los hombres que entrenan no deberían consumir alcohol después, porque está inhibiendo esta proteína, por lo tanto inhibiendo la síntesis proteica. Y en el caso de las mujeres, afortunadamente, al parecer, por alguna razón que yo desconozco, podrían tomarse una o dos cervezas después del entrenamiento, porque ese fenómeno no ocurre. Sí, en el caso de los hombres. Deberían consumir también manzana. La cáscara de, manzana de la manzana es rica en ácido ursólico, y eh, estas variables, estos marcadores de síntesis proteica, se encuentran potencializados por este ácido ursólico que es, eh, lo tiene la, la, la cáscara de la manzana. Aquí tenemos algunas recomendaciones para ejercicio de resistencia, por ejemplo, entre 1 a 1,6 gramos eh, por kilo al día. Eh, para ejercicio de fuerza, para sacar más hipertrofia, eh, deberían, incluso podrían llegar a 2 gramos por kilo al día de proteínas, no de whey proteína, de, de los alimentos. ¿ya? Eh, para ejercicio intermitente también, entre 1,5 1,7 gramos. Eh, para recomendaciones para la salud, por ejemplo, enfermedades musculares, 1,8 gramos por kilo al día, caseína en la noche, porque es de más lenta absorción, y dar eh, suplementación en creatina. Eh, los pacientes bariátricos, estos que se operan y pierden 40 kilos, ¿ya? pierden eh, grasa, pero pierden músculo también. Entonces, un muy buen modelo para explicar qué eh, la función que tiene la proteína en, estos, en este tipo de pacientes. ¿Ya? Eh, hay problemas porque pierden el, el alteración en el gusto, en el olfato, por lo tanto, ahí eh, las proteínas pasan a, a ser rechazadas por este tipo de pacientes. Pero lo más interesante, por ejemplo, es que aquel que durante los… pongamos seis meses al tiro, seis meses post-operación bariátrico, ¿ya? pueden perder hasta casi 40 kilos, ¿ya? de los cuales 21% es músculo siempre y cuando… Tenían buena cantidad de consumo de proteína de manera diaria. Si no, pasa a tener una pérdida 27% de músculo, 79 de grasa y pasa a perder 73 de grasa. Entonces pasan a perder más músculo que grasa cuando no hay una suplementación de proteína importante. ¿Y cuánto sería? Aproximadamente eh, 1,5 eh, eh, gramos por kilo al día. Debería ser la dosis óptima para este tipo de paciente. Nosotros hicimos este estudio para ver las proteínas de origen vegetal, eh, entrenamiento 8 semanas, tres veces a la semana, la chía, que es un producto, no sé si ustedes conocen la chía, sí. Eh, y medimos el DEXA, la composición muscular, muscular, estudiar la chía como suplemento deportivo, post entrenamiento de fuerza para mejorar la composición corporal y fuerza muscular que fue lo que observamos estos ocho, ocho semanas de entrenamiento, que mejoraron todas las variables de fuerza, ¿ya? pero que no hubo diferencia entre el grupo placebo y el grupo que consumió chía. Eh, lo mismo ocurrió con la composición corporal, ¿ya? es decir, no hubo grandes diferencias eh, entre el grupo placebo y el grupo que consumió chía, y eso puede estar dado porque nuestros deportistas, que eran estudiantes de la universidad, ¿ya? nuestros deportistas, nuestros estudiantes o nuestra muestra, eran eh, buenos consumidores de proteínas de manera diaria. Llegaban a consumir 1,5 hasta incluso 1,7 gramos de por kilo al día de proteínas. Con eso ya es suficiente. No necesitan ni chía ni whey, no necesitan nada. ¿Ya? Con el solamente con la buena cantidad de proteína diaria ya logran los mejores efectos desde el punto de vista del rendimiento. ¿Ya? Entonces es por eso que estudiamos el músculo también para tratar de entender todos los procesos que tienen que ver con la adaptación al músculo esquelético. Y el objetivo obviamente siempre es, es ser más grande, más fuerte y más resistente a la fatiga. Muchas gracias por su atención. Un momento, por favor. Muchas gracias. La verdad que, como os decía en un principio, es un auténtico placer tenerle como ponente y aprender todos tanto. ¿no? Eh, antes de que os vayáis, me gustaría si algún alumno, profesor, eh, tiene alguna pregunta, es el momento ahora mismo de, de hacerla. Animaros. Sí. Eh, por ahí. Eh, bueno, eh, gracias, Arturo. Bueno, gracias y lo he disfrutado mucho eh, y he aprendido mucho. Duda rápida: eh, cuando presentaban los, los estudios de, con jugadores de fútbol, los de la selección masculina o femenina, eh, y presentaban los datos de cortisol, eh, Pensaba todo el rato, digo, el hecho, por ejemplo, el partido que comentabas que ganaron 4-0, que ahí subían los datos de cortisol y demás, digo, ¿puede tener que ver también esa euforia, ese estrés también que añades al cuerpo cuando celebras un gol? Esa, no sé, ¿eso eso puede modificar también quizás los datos a nivel hormonal? Esa, sí, pues eso, ese ¿tanto, bienestar? Tanto, tanto es así que en el título de ese, del, de ese artículo tuvimos que colocar que era un partido amistoso. ¿Ya? O sea, es clave ese componente, a diferencia del, del, de los resultados que yo mostré, por ejemplo, en el caso de las mujeres, que era una final de campeonato, que ahí el cortisol disparó. En el caso de los hombres de la selección, eh, era un partido con Eslovaquia, Eslovenia, no, no recuerdo, eh, ganaron 4-0, se juntaron más pensando en, el, en la fiesta, ¿ya? después eh, llegan todos los que juegan en Europa, llegan a Chile ganaron 4-0, claramente un partido de Copa América, un partido de Copa Mundo, los niveles de cortisol te aumentan ya, pero como además tú tienes el inicio, el pre, y el pre nosotros lo sacamos, el previo um, en el momento de ir al, est al, a la, um, al estadio, cuando van en el bus, ahí yo recolecté el, el previo, ¿ya? entonces ya era el día del partido, pero claramente va a intervenir factores psicológicos, por eso que ahí hicimos la diferencia entre el cortisol que interviene en factores psicológicos y que el árbitro de fútbol también lo, se veía aumentado versus eh, la testosterona que al parecer tiene un componente más bien del punto de vista el físico. Entonces ahí se logra la diferencia. Cualquiera sea, hablamos de estrés fisiológico, ya sea a través de... Eh, y, ay, no le mostré los datos, también lo hice con la selección sub-17 en una Copa del Mundo, en donde venían de ser último en el sudamericano y teníamos que organizar la Copa del Mundo en Chile. Y nuestros jugadores, así el estado basal, sin competencia, sin nada, están con los niveles de cortisol extremadamente altos, porque los periodistas le están dando duro, porque efectivamente... Eh, entonces, tú identificas quiénes son los que tenían más alto, y ahí hay que determinar, cuando el cortisol está aumentado, si es por un, para, por un factor... Físico o psicológico. Entonces ahí la psicología también pasa a ser un elemento clave en estos procesos. Y después físicos. ¿por qué? Porque una sobrecarga también te puede llevar a un aumento de cortisol. Una sobrecarga de entrenamiento que después puede terminar en sobrecarga sobre entrenamiento. Sí. Entonces es bueno determinarlo y es fácil porque además es la salida. Y como estos deportistas están dando la salida por todos lados, entonces es más fácil <risa> aún conseguir ese tipo de muestra implementado como medida de control o algo así, ¿o fue solo a nivel puntual? Eh, lamentablemente, cuando oye, claro, cuando estuve en, vinculado al, al mundo del deporte y de Colo-Colo, en, en la selección, sí, pero efectivamente depende mucho de la persona que está a cargo. Sí. Y incluso del entrenador. Tiene que creer en la ciencia del ejercicio. Si el entrenador no cree en esto y cree que todo es una, un balón de fútbol, no. Pero los grandes éxitos del mundo deportivo hoy día. ...está dado por la ciencia del ejercicio, por tratar de entender todo esto. Muchas gracias. Yo tengo otra pregunta. Por favor. Eh, con la proteína Emetor, ¿no? Sí. Es cierto que cuando que tienes que tener muy bien regulado... ¿no? ...y programado un, un programa de entrenamiento... ...es que... Ah, ...ya, un programa de entrenamiento porque... Dependiendo de la intensidad a la que llevas las sesiones, el tiempo de recuperación que tienes entre una sesión y otra, eh, puedes provocar esa duplicidad de mitocondrias o si no, pues esa, prote esa síntesis proteica. Y que si eh, no controlas, como así decir, ese entrenamiento, en vez de conseguir eso, a lo mejor puedes conseguir una degradación proteica y todo va a venir controlado por esa proteína, MTOR, ¿es así? MTOR es un complejo proteico bien complejo. Complejo, así se llama, complejo, complejo. Eh, es altamente regulado por parámetros, factores de crecimiento, por el entrenamiento eh, y va a depender principalmente del nivel de entrenamiento físico. En personas no muy bien entrenadas, tú le haces un plan de entrenamiento eh, cualquiera sea y va a aumentar el entorno. Ya personas que ya tienen una buena masa muscular, donde la síntesis proteica es difícil de aumentarla porque ya está bien aumentada, eh, eh, la tasa es menor de, de, de aumento. La carga de entrenamiento va a intervenir principalmente en el nivel del entrenamiento de cada sujeto, pero habitualmente una persona o nuestros estudiantes que van al gimnasio y que incluso se ha demostrado que hacen un ejercicio hasta el fallo, aumenta todo y aumenta la síntesis proteica. ¿Ya? Con un ejercicio hasta el fallo. ¿Ya? Y eso tiene una, con, una connotación muy importante en términos de salud, porque no significa que pasen largas horas entrenando, sobre todo en personas que en proceso de envejecimiento. Nuestro abuelito, basta suficiente con un kilo de azúcar y hacerlo hasta el fallo todos los días para producir un aumento de esta proteína. Otra cosa es la fuerza. Otra cosa es la fuerza en donde participan parámetros neuromusculares también. ¿ya? Entonces ahí tenemos que aumentar la masa y aumentar los neuromusculares. Es como siempre digo, es como un camión versus un Ferrari. Tú puedes tener un camión, pero que se mueve lento. O tú puedes tener un Ferrari que sea corpulento, pero que se mueve rápido. Y ahí tú necesitas el componente neuromuscular, tú necesitas la fuerza. Entonces la masa es una cosa, lo otro son parámetros neuromusculares. Eh, mi pregunta es, eh, ¿qué opinas sobre la pesinefrina? Pesinefrina. Es un componente que combinado con la cafeína eh, se dice que ayuda a la pérdida de grasa. Mm, todos los que, que terminen en inas, yo me alejo. <risa> Efredrina. ¿ya? Eh, no sé si será del mismo componente, a lo mejor está dentro de la lista de WADA. ¿ya? Eh, hay que ver si es que no, no es producto dopante. Creo que viene de la piel del limón, naranja o algo ¿Sí? así, pero no estoy, no estoy seguro. Ah, hay que ver la dosis entonces, porque un limón, claramente no, pero cuando se hace de manera sintética, también, es como, la, es como la cocaína al final, la cocaína puede venir de la planta, pero bueno, también la trabajan, ¿ya? Entonces ahí es donde ahí lo conozco menos, no te podría decir, pero sí, efectivamente sería interesante, hay ciertas moléculas, por ejemplo, la guaraná, justamente ayer estuve leyendo algo que la guaraná no solamente tiene cafeína, ¿ya? tiene otros componentes y son los otros componentes que podrían tener un efecto potencializador al efecto de la cafeína y que no necesitaría tanto consumo de cafeína porque la, por ejemplo, 100 miligramos de guaraná tú llegas a 20 a 5, 100 miligramos a 5, 100mg, a 5 eh, miligramos de, de cafeína que es bajo, 100 miligramos, es harto, de guaraná, y podrían potencializar el efecto. Podría ser un inductor de potencializador. Gracias. He buscado en Google Pepsi pezinefrina, y lo primero que encuentro es un enlace que dice ¿te interesa quemar grasa durante el ejercicio? Compra Pepsi pezinefrina. No sé, la amiga de la Pepsi. Jorge, Jorge, Jorge sabe, Jorge sabe de eso. ¿Sí? Buenas, ¿qué tal? Bueno, yo soy Jorge Gutiérrez, soy profesor de Fisiología de la Facultad. Mucho gusto. En primer lugar, ha sido un auténtico honor y placer escucharte. La vida vi, había sido capaz de escuchar a alguien aportar tanto valor en una hora, sobre todo en nuestro campo, para mí ha sido un auténtico honor. Y espero que los alumnos hayáis sido capaces de absorber lo que Herman, si sí. no me equivoco, ha sido capaz de transmitir, sobre todo en campos tan diversos de estudio, ha sido capaz de hacer algo muy difícil que es convertir algo complejo que es la investigación rutas de señalización metabólicas, conceptos de salud, rendimiento deportivo en aspectos tan sencillos como, como los ha traído hoy. Yo soy el causante de que estos alumnos sepan lo que es la pesinefrina. Es ah, una líneas de investigación principales yeah. de, bueno, que tenemos aquí dentro de la mm. universidad. En este caso la lidero yo. Llevamos investigando la pestinefrina 10 años y es uno de los compuestos naturales que viene del citrus aurantium de las naranjas. Yeah, Entra dentro del marco justo que estábamos indicando mm. y viene a partir justo de la aguada cuando en 2004 prohibió la efedrina. Yeah. Que introducen la pestinefrina en todos los suplementos deportivos y es un componente que viene de la medicina tradicional asiática y que se relaciona con la pérdida de peso, pérdida de grasa, pero no había nadie de investigación. Perfecto. Entonces nos vimos en la necesidad de social de investigar respecto a ello. Y lo que hemos ido observando en este camino es que aumenta la oxidación de grasas y modificar, es muy selectivo de los beta-3 adrenérgicos, mm -hmm. aumentando la lipólisis, pero no eh, activa los receptores más cardiovasculares como podrían ser otras sustancias que estimulan la lipólisis, como la cafeína mm. y demás. Y estamos trabajando por esa ruta de investigación y ahora estamos duplicándolo en mujeres, porque habíamos hecho todas las investigaciones con hombres y estamos encontrando datos realmente llamativos porque produce efectos no contrarios, pero sí diferentes, al igual que ocurre con la testosterona y cortisol mm. en esas poblaciones de estudio. Y nada, simplemente es una sustancia no es dopante, no está en la lista mm. de sustancias prohibidas y métodos. Está en el Monitoring Program, como una sustancia que requiere investigación. Está habiendo un consumo por parte de la población mundial bastante abusivo y seguimos trabajando en ello. Y es interesante, sobre todo sacando paralelismos de lo que has transmitido hoy, sobre la parte molecular. Me parece muy interesante cómo investigáis y mi pregunta va relacionada a cuál es la metodología de trabajo que seguís, porque nosotros hacemos investigaciones no tan complejas como las que hacéis vosotros y me gustaría saber cómo enfocáis los grupos de investigación, si son multicentros, si son… trabajáis junto con Chile, Bélgica y demás, y también multi eh, eh, a nivel de diferentes perfiles, ¿no? Porque vemos que habéis trabajado con muestras biológicas, habéis trabajado con análisis… Eh, bioquímicos, habéis trabajado también con diferentes aspectos más complejos que se escapan dentro de nuestra área de conocimiento como es la ciencia del deporte y sí me gustaría saber si esa metodología que seguís. Bueno, sí, perfecto. Voy a, voy a, voy a complementar eh, porque, claro, no, no llegué a mi última diapositiva que es justamente eh, un poco para... No llegué porque, bueno, dejé material para mañana, a, a aquellas personas que realmente quieran entrar ya mucho más en profundidad con la parte molecular, ya que dejé toda la parte aplicada hoy día, mañana entro más aún en la parte molecular. Eh, mi equipo de investigadores, ya el cual está integrado, se escucha, ¿cierto? Sí, eh, está integrado por diversos investigadores, por ejemplo, Jorge, que ve toda la fisiología clínica, el ejercicio, eh, Rodrigo que ve todo lo que es la flexibilidad metabólica, Mauricio Castro, el señor mitocondria, todas las imágenes bonitas de la mitocondria las podemos conseguir con él, Íñigo Mujica, un, bueno, un especialista en entrenamiento, Carlos Enrique en todo lo que viene eh, metabolismo carbohidratos Rodrigo Masilla, flexibilidad metabólica. ¿Qué quiero decir con esto? Que es un, un conjunto de, de investigadores con colaboradores nacionales e internacionales ¿ya? que van creando redes y todo esto parte con eh, financiamiento. ¿Ya? El financiamiento es, es, es clave en estos procesos de colaboración tanto nacional como internacional. Ya nosotros tenemos, por ejemplo, una cátedra con la Universidad de California en Davis, en donde las dos instituciones colocan recursos para crear proyectos de investigación en conjunto. Yeah. Eh, y, y, y, lo, y las líneas y los trabajos que yo le mostré solamente involucran las cosas que a lo mejor yo como investigador dentro de mi tiempo he podido desarrollar pero también tenemos otras líneas que eh, van por el área de la biomecánica por el área de la fisiología clínica el ejercicio, aún más eh, asociada a la parte clínica y investigación que se hace en los hospitales y la clave de todo esto es que tanto los colaboradores nacionales como internacionales, incluso dentro del mismo laboratorio está integrado por equipos multidisciplinarios, por eh, profesores de educación física, eh, fisioterapeutas, nutricionistas, médicos, eh, y, pero todos tienen la misma mirada que es la actividad física. y Cuando tenemos las reuniones de laboratorio, créeme que se hace unos niveles de conversación extremadamente alto porque efectivamente hay cosas que yo domino y hay otras que no y se va produciendo esa sinergia. Yo creo que esa es como la manera que nosotros hemos podido desarrollar esta, esta área. ¿Ya? si bien es cierto nuestra principal área y por lo, y porque, por lo cual necesitamos grandes financiamiento viene por la parte más molecular ya porque necesitamos comprar muchos recursos pero toda la investigación de la, la saliva y todo eso no, no fueron las primeras investigaciones yo ya no ya no ya dejé un poco esa, esa línea ¿ya? no porque no me interese sino porque eh, tenemos que mejorar los factores de impacto y el estamos todos en la, misma, en la misma discusión el factor de impacto está asociado a mejores revistas y para ir a buscar la mejor revista hay que ir un poco más en profundidad a los mecanismos, etcétera Entonces, eh, bajo esa perspectiva es lo que nosotros hemos podido aportar en la área de la ciencia y la salud y, y hemos ido cambiando yo creo que no podemos eh, cerrarnos a una ideología a una idea de la ciencia del ejercicio eh, ahora tú mencionaste un producto que me lo voy a llegar a estudiar eh, también. Eh, también estamos estudiando la guitaferina A, ¿ya? que también viene de la India. ¿ya? Eh, la urlitina, que también está presente en, alguno, en, alguna, en algunos productos naturales. Entonces, hay muchas cosas que todavía quedan por estudiar ¿eh? y que resultan ser muy interesantes, sobre todo utilizando los modelos que nosotros tenemos. Porque tráeme tu, tu producto y lo coloco directo a la célula. ¿ya? <risa> y lo coloco y lo directo, y lo coloco directo a la célula y ahí identificamos todas las vías de señalización celular que, que interviene el producto. Y ahí no solamente basta decir, ah, mejora la función, mejora la, la oxidación de grasa tal vez, sino que además eh, involucra todos los aspectos moleculares y ahí decimos, ah, efectivamente. No, no te dejo, pero como... es que se tienen que ir a clase y, y entonces... ¿No? ¿No vais a ir a clase? Bueno, pero si le iba a dejar toda la mañana con él, o sea que iba a poder preguntar tranquilamente. Que no quieren ir a clase, sigue. de la persinefina es muy corta en el tiempo. Nadie no puede hacer esa eh, asociación tan directa de tomar persinefina, todo lo que hemos visto es en agude y con gente sana. No hemos visto nada de patología. Entonces me veo la necesidad de la divulgación. ¿Cómo enfocáis vosotros la parte de la divulgación de todos vuestros resultados científicos? Porque yo me he dado cuenta que al final solo hacemos el 50% de la tarea, que es hacer esa ciencia y no llevarla con calidad o resumida o brevemente, a donde que hay que llegar a que entrenadores a fisioterapeutas, a la sociedad... A los hospitales. Mm, sí. Eh, buena, buen, buen comentario. El, el problema que nosotros tuvimos, yo digo nosotros por mi parte, cuando yo estudié, era la falta de información. Ustedes están enfrentados al otro problema, al exceso de información, que creo que puede ser, llegar a ser más complicado que eh, aquellos que no teníamos información. Eh, la manera como nosotros lo hemos implementado, bueno, yo creo que la formación, yo creo que la docencia es muy importante. Nosotros, claro, mira, justamente ahí tengo un estudiante de la Escuela de Kinesiología en Chile, que hoy día está en Lyon, está en Francia, trabaja con deportistas eh, y utiliza nuestro, y vino especialmente a escuchar acá hoy día. Entonces crear la necesidad de conseguir buena información en los buenos canales. ¿Ya? Y eso es eh, un trabajo que yo creo que las universidades eh, hay que seguir eh, motivado haciéndolo. A mí me encanta hacer clases, me encanta tener ese contacto con los estudiantes, me encanta tener estudiantes que estén, estén interesados en venir al laboratorio, ¿ya? Eh, aprender, eh, y eso es clave para, esto es como, un, es como una bola de nieve, una bola de nieve del conocimiento y de saber cuáles son las, los canales que, eh, de divulgación que, que corresponden. Y en ese sentido, claro, el, nosotros comenzamos un proyecto hace 10, 12 años ¿ya? y hoy día, claro, somos un referente en el área. ¿ya? Ahí están mis redes sociales donde no coloco la sangría que me tomé ayer, pero sí coloco información sobre la jornada de hoy día, sobre la, todas la, la, las formas que hoy día pueden las personas tener eh, acceso a la, a, la, a la verdadera información. Yo creo que. Es la educación, no hay otra forma. Y eso yo creo que España está, está bien ubicado en términos de eh, tratar de desarrollar el área de la ciencia del ejercicio, con buena información, con buena investigación, crear nuevos conocimientos, y eso es clave para que los estudiantes nos validen como personas que no solamente estamos... Porque hay cosas que uno aprende haciendo que nunca lo vas a aprender leyendo. Entonces cuando uno hace cosas y, y, y muestra resultados... Y, y, existe la validación y por lo tanto ahí es donde te dices, ah mira, por lo tanto esta es una fuente de conocimiento, no es que yo consiga eh, y, y les cuente las investigaciones que yo leí, sino que es lo que yo hago. Y ahí en, ese, en esa perspectiva yo creo que es como la forma que nosotros lo hemos tratado de desarrollar. Muchas gracias, ahora sí. Gracias. Gracias. <risa> Un aplauso. gracias. Bien, muchas gracias. ¿Otra pregunta? Ah, tenía una pregunta. Por favor. ¿Con quién tienes clase en, en el primer estudio, os escuchar esto, que en el primer estudio has asociado esa variable de... de cortisol, de testosterona, a variables psicológicas en el, de, en el fútbol, concretamente. ¿Tú crees que eso se debe a la toma de decisión alta que hay en el fútbol, o sea, en otros deportes como deporte de resistencia que la toma de decisión es menor, ¿crees que esos valores se incrementarían? Y luego, eh, si se debe a esa toma de decisión, ¿tú crees que, por ejemplo, en jugadores experimentados, sería ese aumento de cortisol y de testosterona sería menor que en otros en otro deportistas? Sí, seguro que sí. Yo creo que está el, nivel de el nivel de entrenamiento físico es clave. ¿ya? Para, o, por ejemplo, la diferencia entre que la selección femenina, por ejemplo, no indu o sea, aumentó el cortisol, que era en la copa la final... ¿Ya? A lo mejor que alguien que ha jugado finales, ya eso ya, ya no produce un mayor estrés psicológico, va a estar el, el, el, el, el físico. ¿ya? Entonces el nivel de entrenamiento es clave en esto. Y sí, eh, deportes de resistencia son más largos, más extenuantes, por lo tanto ya hay factores de estrés fisiológico. Acuérdense que existe el estrés fisiológico. Después veamos de dónde viene, si viene de, de la psicología o desde la parte física. Y deportista de resistencia, que tiene que correr 42 kilómetros, créeme que el cortisol está por las nubes. Aunque sea el campeón mundial y, y Kipchoge, eh, shogun. ¿Por qué? Porque el estrés físico ahí. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí en ese, en ese contexto eh, hay que tener en consideración todas esas eh, toda esa variables. ¿Yeah? Así que el nivel de condición física es clave, pero también eh, el tipo de deporte y saber identificar, ya, esto va a perjudicar. Pero que Kipchoge tenga el aumento del cortisol al final de la. me da lo mismo. Es como muchos deportistas me decían, ya, pero eso es malo. Bueno, eso a ti te tiene que dar lo mismo. Tú sé campeón y gana. Yo me encargo después de recuperarte. Y al final esa es la tarea que nosotros tenemos, es recuperar. Nunca le va a decir, ah, no, es que no te aumenta el cortisol. Que te aumenta el cortisol. Y después yo te recupero. Pero hay que saber si te, si te aumentó, cuáles son la, los métodos de recuperación que yo puedo usar en ese contexto. Tengo otra pregunta, <risa> bueno, te, te, tengo otra pregunta. no sé si... Sí, la... Vale, eh, luego entonces, hablando tema de la salud, si aumentan esos niveles de cortisol, el impacto que puede tener entre decidir eh, si yo, por ejemplo, prescribo a una persona sedentaria tal para generar adherencia, si yo le prescribo un deporte que tenga toma de decisión para subir los niveles de cortisol, pero la gente normalmente lo que hace es correr cuando quiere bajar de peso, entonces... ¿Cuál crees que es mejor, por así decirlo, cómo lo difende, diferenciarías tú? Yo creo que si tiene, primero, partamos de los niveles de cortisol, si los tiene elevados todo el tiempo, es decir, que se levanta con niveles muy elevados de cortisol, no es bueno, ya, algo pasa. Entonces eso puede inducir una pérdida de la adaptación al entrenamiento físico. Entonces, que haga cualquier cosa, no va a mejorar. ¿Por qué? Porque ya está sometido a un estrés fisiológico importante y esa persona está propensa a cualquier tipo de lesión, ¿Ya? a un sobreentrenamiento por lo tanto la adherencia no va, no va, no va a mejorar porque se, está estresado y hay que trabajar esos eso niveles de cortisol para tratar de disminuir, independiente de lo que haga ¿ya? ya sea un deporte de resistencia como un deporte colectivo de toma de decisión ¿ya? eso hay que preocuparse de, porque además si quiere perder peso el cortisol inhibe la oxidación de grasa entonces ahí ya estamos con, con serios problemas si tú encuentras a una persona que tiene alto nivel de cortisol trata de cifrar eh, por qué Puede ser tu plan de entrenamiento físico. O puede ser que se esté separando de su pareja. O que este que me pasó en, en el fútbol también, eh, que nació su hijo y no dormía nada. Y por lo tanto no está recuperando. Y, y, y claro, tuvimos que, o sea, ¿qué vas a hacer ahí? No, ya no puedes vivir con tu hijo. Te llevo a vivir al hotel. Pero si estamos copa del mundo, si lo llevo a vivir al hotel. ¿Te das cuenta? Entonces ahí lo saco y no, aquí es para ser campeón y, y después veremos. Entonces, eh, si tiene los niveles elevados de cortisol, preocúpate de eso, de bajar los niveles de cortisol y después de ver qué es lo que puede hacer como práctica de actividad física. Porque si no, haga cualquier cosa, el efecto no, no, no va a estar. Vale, perfecto, muchas gracias. De nada, muchas gracias a ustedes.